Ciudadanos consultados en las calles de este municipio de San Francisco de Macorís externaron su posición en torno al tema de la reelección. Las posiciones encontradas no se hicieron esperar. La interrogante, ¿cree usted Danilo Medina optará por la reelección de cara a las elecciones de 2020? Ahora de qué? 10 años, ahí. No, no, no puede reelegirse. Ese es malo, ese es malo. Pero para Danilo que venga a Leonel, mejor. Pero eso lo mejor que hace reelegirse para que pierdan más conforme. Porque ¿quién que sabe dejó desgraciado? Eso es lo mejor que puede hacer reelegirse. No, no, no, que sí, que no, que no vamos a quedar ahí. ¿Eh? Que sí, que no vamos a quedar ahí. La reelección va. Claro vos? que sí, vos? que se va a, a reelegir, no hay más na. Siga para allá. Claro que sí. Pues ¿Y quién más? Claro que sí, porque hay dueño de este país. Los pelereses son los dueños de este país. Oye, que yo te de acuerdo o que no te de acuerdo, ¿quién lo va a impedir eso? Dígale. Eh, que haga lo que quiera. Bueno, eh, lo, como lo, lo que acaba de decir el amigo aquí. ¿De qué le vale a uno decir, opinar diciendo que no? Si él hace lo que él le da la gana en hoy país. No. Hoy que nada. Porque lo vea a Leónel Fernández. Que, voy, que, que sea Leónel Fernández que vaya. Que no sea Danilo. Que no sea Porque tiene un grupo de ladrones ahí en el palacio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny.